No solo fueron segundos, sino que minutos en que estas personas estuvieron entre la vida y la muerte. Se trata de un equipo periodístico británico de la cadena Sky News, que revelaron a través de este impactante registro un ataque que se produjo en las afueras de la capital de Ucrania mientras intentaban cubrir el conflicto. Según el relato del corresponsal jefe de la cadena Stuart Ramsey Un policía les informó que la entrada a Kiev estaba abierta Y continuaron su trayecto hasta qué. El primer impacto, las ruedas del vehículo en que se movilizaban se habían reventado producto del disparo. De ahí en adelante, la historia se puso más escalofriante. Pese a los incesantes gritos de que eran periodistas, los disparos no se detenían. Por suerte, lograron huir del vehículo. Entre la desesperación y la lluvia de disparos, salieron del auto para buscar un refugio. El camarógrafo recibió dos impactos en su chaleco antibala y Ramsey fue herido por la espalda. Todos están con vida. Finalmente llegaron hasta un taller para resguardarse del ataque. Según las declaraciones, unos ucranianos les advirtieron que habrían sido emboscados por un escuadrón de reconocimiento ruso. Entramos a un garage que encontramos en la calle. Acá hay personas trabajando que nos dijeron que podíamos quedarnos. Afuera hay muchos disparos. No sabemos por qué. En ese taller se quedaron asimilando la experiencia vivida a manos de tropas rusas, afortunadamente sin pérdida de vidas que lamentar. Al día siguiente, tras coordinarse con su medio, lograron ser rescatados y derivados hasta la capital de Ucrania. Una semana compleja para la prensa que cubre en primera persona este conflicto, que cada vez se recrudece más. Este martes Rusia atacó una antena de televisión y radio de Kiev que interrumpió la transmisión de los canales. En ese momento, un residente de la capital ucraniana, mientras trabajaba, vivió en carne propia la explosión a solo unos kilómetros de su hogar. Solo estaba mirando y sabes, la humanidad está loca. Tenemos toda la tecnología para matarnos unos a otros, es una tecnología increíble, era algo que volaba, luego dejó caer algo, la cosa retrocedió y toda esta área explotó. Lamentablemente en ese ataque murieron cinco personas y uno de ellos fue un camarógrafo y reportero de una cadena de televisión de Kiev, convirtiéndose en el primer reportero en morir en medio del conflicto en Ucrania. La organización Reporteros Sin Fronteras a través de su cuenta de Twitter confirmaba la tragedia y señalaron que investigarán las causas de su muerte. Un periodista español fue detenido en Polonia cerca de la frontera de Ucrania por ser acusado de participar en labores de espionaje en favor de Rusia. Mientras tanto, el último canal independiente ruso este jueves suspendió todas sus transmisiones tras las restricciones impuestas por el Kremlin, a esto se le suman los canales BBC, CNN, CBS News y otros medios alemanes e italianos luego de que Putin firmara una ley que limita a la prensa.